Hola, buenos días, soy Rubén Molina, eh, autor de Piernas en Compresión y os voy a explicar un poco la, el tema de la hidratación y su relación con la subvencio venosa crónica Primero vamos a ver el concepto de hidratación La hidratación no consiste en la aplicación básicamente de agua no consiste en aportar agua a la piel es una relación de equilibrio hablamos de intentar que la pierna, en este caso, no, no esté en una sobrehidratación pero tampoco esté en una falta de de agua ¿vale? por lo tanto la hidratación es un equilibrio es de encontrar que la, que la pierna esté lo suficientemente hidratada para que sus funciones estén conservadas en el momento en que las funciones estén, están alteradas es cuando nosotros hablamos de que no está hidratada la piel ya sea porque hay un exceso o porque hay una, una falta eh, clara de, de hidratación entonces sabemos que la, terapia que, que la insuficiencia venosa crónica nos podemos encontrar en estas dos situaciones tanto en que hay un exceso de humedad como en algún momento eh, hay falta de hidratación y, este, y esto lo vemos también mucho cuando aplicamos terapia compresiva cuando aplicamos terapia compresiva pasamos de tener un edema a tener una deshidratación y esto veremos el porqué más adelante ¿Vale? pero también sabemos que si no sabe, si detectamos cuando hay un exceso de humedad y cuando a falta agua también sabremos cuándo aplicar un producto u otro. Esto lo veremos en los siguientes posts, pero sabemos que cuando hay deshidratación vamos a utilizar sí. cremas más emolientes, más hidratantes. Y cuando estamos en una fase de exceso de humedad, ahí es cuando hay que de, a, aplicar productos más antiinflamatorios, que sequen, que provoquen un poco la, el efecto contrario a lo que estábamos buscando en el otro eh, concepto. ¿Vale? Pero por eso es tan importante saber de, en qué situación estamos y por qué queremos buscar equilibrio. Vamos a hacer un repaso de la, de la histología y, y de las funciones de la piel. Sabemos que la, que la piel está separada en tres partes, una de ellas es la epidermis, en la cual está también estratificada eh, en varias partes, entre 4 y 5 en función de la zona, y podemos tener el estrato basal, el espinoso, el granuloso, el lúcido y el córneo, que sería la parte de, hablamos de la parte más profunda hasta la externa. La, el 90% de, de las células que existen en, este, en la epidermis es, eh, son queratinocitos. ¿Vale? Los queratinocitos están en, la, en el estrato basal y van pro, proliferando hacia los estratos más distales Pero durante el camino van eh, creando más queratina en su interior Y además van perdiendo el núcleo lo que, lo que básicamente están haciendo es morir para convertirse en una teja En una especie de, de célula llena, llena, llena de queratina Que lo que permite es hacer como una barrera exterior Dentro de estos estratos también tenemos otras sustancias, por ejemplo tenemos el factor hidratante natural que está en el estrato córneo y lo que básicamente este factor hidratante no es un, una sustancia, es un conjunto de sustancias que lo que hacen es absorber, es captar la humedad del ambiente y conseguir hidratarse a, par, a través de, de esta humedad, de esta agua que hay en el ambiente, por eso cuando estamos en un ambiente más húmedo atraemos más el agua y cuando estamos en un ambiente más seco, se queda la piel más seca. Por tanto. También tenemos otros otros componentes como el manto lipico, que es una parte esencial y que es muy importante, porque es la que evita que haya una exe, un exceso de transpiración, un exceso de, de transpiración y por lo tanto una pérdida excesiva de agua y así que este manto lipídico aparte de evitar que se, que se evapore mucho el agua y, por, y perdamos mucha hidratación también evita que entren las bacterias, también evita que eh, haya un efecto eh, adverso por culpa de de las sustancias que podemos estar en contacto, en fin nos, nos sirve de barrera aparte de todo lo hidratante pero lo más importante aquí es que estamos hablando de esto, ¿no? de que evita la transpiración excesiva la pérdida de agua en la parte de la dermis tenemos dos, la dermis papilar y la dermis reticular. En la dermis papilar eh, tenemos una parte muy rica en capilares, ¿vale? También tenemos muchas células como fibroblastos, macófagos, que nos ayudan al, al proceso de cicatrización. Pero lo que más me interesa que tengáis en cuenta es que en la dermis es donde están prácticamente todos los capilares, que serán los que aporten tanto humedad como nutrientes a la propia epidermis, ya que esta es a vascular. En la dermis reticular casi prácticamente está rellena de, de vasos sanguíneos grandes, de vasos linfáticos grandes y también hecha de fibras como el colágeno y la astina que, que dan más estructura y elasticidad a la propia piel. En cuanto a la, la intesticial que hay en, en, entre, la, entre las células, en la dermis nos podemos encontrar con lo que nosotros llamamos la sustancia fundamental, que es, un es como una especie de eh, elemento gelatinoso, que, está, que es básicamente proteoglicanos. Estos proteoglicanos, para que sean gelatinosos, lo que hacen es captar la humedad, captar el H2O que aporta a nivel vascular... Y esta agua es captada y raptada dentro de su estructura... Y permite que se mantenga más tiempo ahí... Y así consigue que la piel esté hidratada... Por eso los protivicanos es una parte esencial en este apartado... Ya que es la que mantiene la hidratación en la dermis... Y parte de la epidermis porque como sabemos... Como al ser avascular parte se depende de, de la dermis... Prácticamente para casi todo... ¿Vale? En cuanto a la relación entre el insuficiencia venosa crónica y la adaptación Sabemos que el, la insuficiencia venosa crónica es una, un aumento de la hipertensión venosa, esto genera que haya un aumento de la filtración y esta filtración hace que el agua vaya más hacia el espacio intestinal, es decir, que hay un exceso de aporte hídrico. Este, esta humedad, este H2O que aparece en el espacio intestinal es captada por los proteuricanos y so, se sobrehidratan y también van progresando hacia otras capas es decir, no solo se quedan en la dermis también se sobrehidrata tanto la epidermis como la hipodermis Lo más importante en esta, en, en esta sobrehidratación de la epidermis es que los queratidoncitos que tendrían que estar perdiendo la célula y pues, quedándose como una estructura seca llena de queratina no es así sino que al haber una solidatación se llenan de líquido también aparte de la queratina y por lo tanto ya no son tan perfectamente planas y tan endurecidas esto hace que se que, que estén más, más hinchadas estén más llenas de líquido y su espacio entre ellas se abra esta abertura lo podemos imaginar como unos agujeros que permiten la entrada de, eh, de bacterias y por lo tanto está, por eso, cuando hablamos de piernas con edema, por eso hablamos de piernas con sobrehidratadas, también hay una relación importante con las, con las bacterias que con la inflamación que es lo que podemos ver en esta pierna. esta pierna lo que está pasando es que hay tanto líquido que todas sus capas y todos sus estratos de la epidermis si están sobrehidratadas, hay una abertura y por lo tanto una penetración más rápida de bacterias y una sobreinfección. Nosotros aquí no tenemos que aplicar productos emolientes, tenemos que aplicar antiinflamatorios, pero bueno, esto ya lo veremos más adelante en los siguientes posts como ya sabemos la terapia compresiva es, un, es una manera de evitar el edema porque aparte de resolver la causa ¿no? que es la insuficiencia venosa crónica también empuja esta agua excesiva otra vez hacia el paciente intravascular y por lo tanto en resumen lo que tenemos es que perdemos agua. ¿no? esta agua se elimina y entonces ya no, hay, ya no existe una sobrehidratación por eso decimos que la mejor hidratante, la mejor manera de equilibrar de nuevo la hidratación es la terapia compresiva en estos casos ¿no? lo que está claro es que lo que hacemos conseguimos es que la, el agua que es excesiva la eliminamos y por lo tanto los creatinocitos que, los que, que estaban ahí sobrehidratados ya se, pueden, se adelgazan y se quedan más que escamosos más como tienen que ser planos y llenos de queratina. Esto es lo que podemos ver, por eso pasamos de una pierna sobrehidratada a una pierna más seca y más reseca, porque esta pérdida de agua que tiene la epidermis, esta muerte de los queratinocitos que están sobre, sobre hinchados y, y con sobrehidratados y pasan a un estado más seco y más lleno de queratina, solo, sin tanta agua, es por eso que vemos estos procesos como de, de, de sequedad excesiva en la piel en estos momentos es cuando nosotros tenemos que aplicar otro tipo de productos para ayudar a esta piel a renovarse de nuevo y a volver a su estado de, de nuevo de equilibrio hídrico por lo tanto aquí siempre estamos hablando de un equilibrio hídrico y depende de en qué estamos si en una sobrehidratación o en un, una falta clara de humedad pues tendremos que poner un tipo de producto o otro Que ya veremos en los siguientes posts